Julio Borges, eres el jefe del golpe de Estado. Después no te quejes cuando llegue la justicia hasta ti. Julio Borges, te lo estoy diciendo con tiempo. Estoy decidido a defender mi patria y a defender al pueblo.